Si yo la me me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 porque bueno, algo no ya como va a ser un programa de Es que voy con sí. un tema que se Entonces siempre voy. Vas a escuchar el tiempo y no te bien. No, calma. Porque siempre hago tipo 10 minutos para Y después nos las como 20 y hago sí, para que no es que, que textos, una textura, una ¿eh? el... no yo no, lo que no, llama? ¿Qué es lo que se llama? De... ¿Qué es lo que que que no, que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 Sí. Vale, y si no puedo decir que no, porque ya sé, y esto da miedo. Yo sé no no sé mucho. Yo sé mucho. Yo no mucho. No. No. No. No. No. ¿La contaremos ahorita. No, Sí. ¿Charlene, no? Sí, Sí, El carajo ¿Qué los ojos en Sí. Pues lo hacemos así? ¿Cogiendo por aquí? más. Sí. ¿Por qué? ¿Porque Sí, Todas las Volvemos y ya el siguiente. Lo hacemos Sí, lo que No, no, no, pero también tipo saltamos no lo veo aquí lo veo aquí y para aquí, lo veo aquí, no no no no no Yeah, Gracias. <laughs> y todo el no te después de la Bueno, se no, no, no, no, ¿Verdad? con mascarilla? Muy divertido, ¿verdad? Pues, ¿No? que con la, Isla, nice. a la no? sí. mm. se a la si a ahí, ah, para el de <ríe> maquinaria... que no, la <ríe> Pues venga, vamos a recordar, vamos a ver, poco. Venga, vamos por favor, Juanjo por tranquilos. Hay gente que normalmente cuando uno rodea barriga la gente suele bajar la mano a intentar empujar la, la, la, la tibia, meterla dentro de la media guardia, ¿vale? Eso es lo que normalmente hace, hace la gente, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? un momento que de presión depresión, voy a pisar con el otro pie, ¿vale? Pongo ¿Sí? rodilla en barriga, voy a poner las dos manitas, una en su cara, en la que de no se meta adentro y otra en la cadera. Voy a meter la rodillita aquí, voy a quitar el pie y voy a volver a pisar con el otro pie. ¿Vale? Ya nos quedamos con la mano. ¿Sí? ¿Lo veo? ¿Vamos en barriga? Pues dar. no estoy muy estirado. No estoy con ya la rodilla aquí. No tiene nada. ¿Vale? Una cosa normal. A altura de su hombro, ¿vale? Que usted pueda mover. el ¿Ah? pisa aquí, freno. Pongo la rodillita encima del brazo, saco lo otro pie y vuelvo a pisar, ¿vale? ya en la misma posición, me ponía en la porque por un poquito para arriba con los brazos, ¿vale? Lo normal que da aquí es que me intente andar el hook y subir, ¿vale? y va a intentar subir aquí. Vamos a atacar el timura, ¿vale? ¿Qué hacemos? Voy a pasar el pie por su cabeza, y asegurar la mano, pero ¿qué pasa? Se agarra, se agarra su Aquí está duro, que si hace un poquito de extensión lo va a arrancar, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer ahora? Lo único que vamos a hacer va a ser clavar esa rodilla en el suelo y voy a pasar por encima de su brazo, del brazo que tengo combinado, vamos a pasar la pierna que está clavada en el suelo, ¿vale? Pongo la rodilla en el suelo, que era esta, pasa por encima, ¿vale? Y me aseguro de coger mi, mi, mi muro, ¿vale? Si me no agarra muy fuerte, ¿vale? Que lo fuerte tú puedes que ahora? Esto pega mucho, ¿vale? Pega bueno, lo único que va a hacer va a ser deslizarlo un poquito y voy poniendo la mano en el suelo y dando la base, ¿eh? Voy sentándome, voy sentándome, la mano que ha salido, ¿eh? Que ya ha soltado. Y ahora lo único que hacer, toma con el pie si no que no puede. Eso, ahí, te acuerdas. Toma con el pie fuerte que se entere. Vale, vale, va a que el dedo porque. Vale. A ver. Ahora vez. Vamos a conseguir rodillas más ricas, a ver, intento empujar aquí, ¿vale? El apoyo piso y piso, ya tengo la mano. me va a entrar hacia el descu, voy a dominar, tengo aquí y hacemos ahora. Pongo base y ahora paso el pie, paso el pie con encima de su muslo, ¿vale? Me aseguro mi mano. ¿Ah? Y ahora lo único que hay que hacer es apoyarme aquí. Me apoyo, cambio cadena y con el muslo, voy empujando hacia abajo. Y más la, el cambio de piernas ahí se el mundo de la barrera. Noto que está aquí de la mano. Pongo base. Piso. Piso. Ah, vale. Solo... solo piso como uno base, Piso como más, Noto el Kimura. Paso aquí por encima Aseguro el Kimura. Vale. Si estoy aquí sentado, me va a costar mucho pasar el pie. Que levantarme y hacer un Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner las rodillitas que lo están dando tiempo. ¿Vale? lo único que hacer es pasar el dedo encima y aseguro el ¿Vale? ¿Va? Aseguro que esa mano no se va a leer. Antes te he con una mano. Al pasar la pierna, te apoyas con una mano. Sí, sí, Pero con un barmana. Tienes que quitarla, ¿vale? Si te quedas con el tiro, te aseguro que no la estiras. ¿Vale? Tienes el tiro, te la mano. ¿Vale? Como que sea. Bueno, vale, esto es muy cómodo lo vamos la posición. Uno, uno, pongo podemos pie en el suelo, cambio cadera y ahora... ...es pasito, ¿eh? ...es un pericotón. ¿Ahora, tiene Sí. Sí. José, por favor. Se lleva arriba. Se lo coge. Piso alto, ¿vale? Para luego poder pisar un pie. Un piso muy bajito que luego no tiene donde pisar. De piso todo lo alto que puedo. Piso, arranco y piso cerquita Yo estoy aquí pie, va a venir, voy a pasar por encima, me aseguro el que una se va a agarrar, porque está frito, a el Cambio base y ahora paso este pie, lo paso directamente por encima de subo. ¿Vale? seguro y ajusto con el gemelo, lo pego todo lo que puedo meter. Pero la mano ya no lo saco. ¿Vale? Cambio el muslo, cambio base y empiezo que empujar aquí, ¿va? ¿Más menos? ¿Sí? ¿Más menos? Pues venga, mi para que estáis, y tirado, a hacer la Ahí, lo vamos a hace. Dos años, ¿vale? ahí, <Suerte>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 no, visita anyway? bueno, ¿no? que sé es ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué qué no que la no Seguro que lo vamos a no que ir sí. a chiquitita. menos. Más o menos. Con la muñeca. Ahora Más o menos. Más o la Más o menos. la o La Más o menos. menos. Sí, yo lo veo. Yo lo veo y lo veo. No ¿Se a poner un Vale. Entonces, ¿qué es lo que...? Sí, ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo? es? ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo? bien ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué hace? ¿Por qué esto va está Pero cuando No está bien, denunciamos a la tierra despacito, mirando como va el cuadro de ahí en el suelo ¿Cómo que el en suelo? Sí, sí, sí Y el segundo en el suelo ¿Por qué? a un Porque decía así, no Por aquí El A subir y y verás cambiando la cadena. ¿Para qué? Para poder hacer eso. Vale. Vale, sí o no? No, Ángel, no. Que No, no, al final lo esa No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, de No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, No, ¿Cómo te murió? ¿Por qué no? qué no? qué pasa sí, qué? la vuelta y ¿Por qué? ¿Por qué? qué? qué? qué? qué? qué? qué? qué? qué? qué? qué? Lo estaba haciendo bien, solo que soy... Tengo la flexibilidad... Comprar más... y a hacer... Y ahora, y te no, lo lo lo, no, pero que primero, no, primero. A, a, ve, a ver, a ver, a a ver, me me a a me a a a a eso es lo ¿Y ahora te va a coger la cintura, las dos piernas. Y ahora paso de arriba. Es Esto quiero que eso. ¿Más o Sí. ¿Qué tal? años? ¿Te pasó el la No. más. Tira, tira tranquila. Y ahora aquí tengo que hacia de lado. El mano de derecha al con cojita la mano izquierda. La mano la derecha, de derecha al al mío. Al, al al ¿Al Por encima. Esta ¿Sí? Esta. ahí. Es, ahí. Es, sí, es, es ahí. Me va a Voy a como, como para sí, para ¿Sí? Para, para, Tú suelto, ¿no te, Tú, no, no tú, tú no, Sí, no no, no no, no, Sí. ¿Te había hecho colo, no? no sí. Cambiamos. El otro. Mismo, el otro también. la mano. Intentar que, que no va nada. No No tiene la que depende de cómo va a ser. ¿Puedes te pones A la, la derecha. Ah, ¿La ahí A ah, ver. Bueno. Que... Que... ¿Pero ah, sí. qué? ¿Pero qué? ¿Pero ¿Pero qué? qué? Sí, pero no, no, no, no. no, no, no. no, no, no. Ah, ah, la que La derecha la va a poner en el suelo. Y la pierna la izquierda va a detrás ¿Así? Y esta detrás Ahí, no, no hay Las las Vale, y mira aquí a No con <tose> esto sí, no sé que el de y por este, yo me parece un Este, que no me Vamos acá. no te ¿Qué otro la sí, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No, no, no. Nada. No, no, no. No, no. No, no. No, vamos yo que bueno, cuando estamos haciendo la quimura, eh, el culo se baja así, ¿no? Sí. Entonces el culo de como claro en ese ángulo. ¿Cómo se llama? Ah, ¿A sí. Ahí, las manos ah, sí. ¿Qué sí. sí. Como un cuando Pasto, ejemplo, te firmes, te quedes. De ven que como. Sin caer, vale Encima y sin caer. Sí, sí. ¿Qué es tu y ahora, a si, si, si, si, si, ¿Qué si, si, si, si, si, si, si, si, no, no, claro no, no, ah, sí. Sí. no, está aquí. aquí. qué no, no, qué está aquí. Ya Sí, porque el culo se te queda aquí en el jardín. qué ¿Qué? aquí? No, no, no, tanto No el frente, No te espaldas. La otra no. Creo que también está el Pero que, tres un poco abajo, Un poco abajo. Yo no no me estoy haciendo de ¿Cómo Y. No, no te sí, gusta que ¿no? así está. es Mira, la puta cosa Sí, ya no no, ya eso. que No, Claro, pero no me Uy, que la persona estaba. ¿Y la mano? la mano? la mano? ¿Y la mano? ¿Y la mano? no la mano? no la mano? ¿Qué? la mano? ¿Qué? ¿Qué? mano? ¿Y la ¿Qué? ¿Y la mano? ¿Qué? la eso, eso. Ahora, bueno, pues, un de... es que la no... es de bajar palabras así de Vale, de que no... aquí ah, bueno, también Sí, sí. Sí, sí, sí. Ya, por lo menos en esta última sí tenía más control. No, no, no estaba ahí no no. Sí. No hay hoy caminando. No Pero es que ¿no? no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 Saltito, la mano al la plombe, la mano la mano, Sí, Gracias. No. No. Sí, aquí si sí, esto no, no. ¿sí no la no, no. Eh, pero... aquí vamos no. o se no, no eso No <risa> me eche el pie por esto ¿Te que la colita como te he dicho? ¿Sí? Ahora mejor que se ¿Por qué? Porque, porque, porque, porque, todavía No, bueno, me a ver si lo en el hombre pero no... Es que la del brazo más del mundo. Joder, tío. Pero bueno, vamos a ir así. Sí, claro, pero ahora te queda, me va a montar, a demasiado, vaya. No. Casi la de tu a ya Me montado aquí, por favor. Mamito. Le he dicho a este hombre que tenía la tira más arriba, eh. A de... No he mucho. No he mucho. mucho, es el ¿vale? ¿De los burros, no? ¿De No. Aquí, de... Me del dejado de aquí. Pero no, echar con las dos manos que... <risa> y. <risa> <risa> <risa> Eso, gracias. Ya se ¿Por eso? Sí. por eso. No da alcanza a girar el hombro. Y entonces lo que te hace es una palabra aquí. es que te da un. Claro, porque que es. No te saca la mano. se me queda la mano en el pecho. ¿Te preguntaron Sí. Si no lo vas a quitar, me ¿Ya ¿Ya me tengo a la y no veo. hacemos también? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es lo ¿no? ¡Va, lo que es lo que es lo que es que ¡Va, lo que es lo que es lo no es que es no se se que Es ya no. sí. Que the yeah. ah no. a Sí. No, no, no, no, no, no, que <tose> no, no, ¿Qué? ¿Qué? que hay que es el tirantijas acá de la <risa> <risa> no pero lo que va a va va va va va ahí para va la va y ahora va va se, mete, se a la izquierda, no, pero, hacia... pero... Es corazón, lo que ahora es que no, bueno. sí ahora sí Y ahora vale. sí todavía lo vi aquí un poco no no siempre no es que me no, no, no, Por eso cada vez me en un momento. qué aquí con te Y todo tu la primera que la Y ya está que la ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? qué? qué? la qué? qué? qué? Eso, ¿puedes hacerlo? ¿Ves, Julia? tira, tira! ¡Ahora! ¡Ahora se acabó tirón! ¡Ahora se acabó el tirón! ¡Esto que ¿Qué? ¿Qué? No, <tose> no, Sí, sí, ¿Sí? Lo sí, sí. que pasa no ¿no? ¿no? ¿no? sí. es que Mayo no No, no, no. No, Es que sufre mucho la... No, la no, sufre muchísimo, ¿no? Ahí, no, muchísimo, ¿no? Como ah, se te cae... enganchado claro, pero a lo mejor tipo de esa presión no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, se no, no, no, no, no, no, Aquí dirigiendo ¿Está grabación de... ¿Está de operadora de cámara? El otro día grabó y no se grabó. ¿Yo? Me graba solo las no, cosas buenas, no, malas. Porque... Yo grabó. ¡Quality! ¡Quality! No ¡Quality! Que los otros la que a un mataleón que estaba contento de ir a ver en Twitch para guardar la parte del mataleón y justo cuando se llega a esa parte se corta la grabación. <risa> Pero se corta, ¿tú sabes por qué? Porque no se me habrá grabado la última parte. Todo fe. Bueno, la tengo por ahí, la subida a YouTube. Ah, esa clase. tenga tiempo. Pues venga, una pareja libre y despacito. José, ya sabes yo lo poco sobrevivir nace si no se tener la vida vale Para ir a ir después, vamos vamos ¿Vale? vamos Venga, Venga, venga. venga, vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos no, que ya en, Ay, no, no, porque no, no, algo en algo más no, que y no, no, no, no, lo pues, <risa> que no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, y si se me el que hacer No, no, no, no, no, no, ¿Reป 1 en listo? ¿Ariba para el o futuro no? <laughs> no. no, no, no, no.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 de derecho, súbete derecho. Yeah. No y tres, yeah. ¿Qué? ¿Te va a venir o qué? ¿Una ¿No vez a la Sí, ¿no? ¿No ¿Sabes? ¿No No. sabes? va a venir. no si tienes te no sangre. ¿Qué pasa? La rodilla me trae el de Así que no puedo La otra me ha vuelto ¿no? Sí, muy bien. Sí, bien. Es que se ha rayado con el cubo no ¿Ya me ha dicho? ¿Algo pasa? No te chupes la Así que ya sabes, pero no. más. A ver, ni idea. لا انا قلت لك لا the لا لا لا ¿Qué? no, ¿Qué? no. No, no, no, no, ¿no? ¿no las <laughs> piernas arriba? ¿qué? Ya lo habíamos dicho, vamos a ver La última finaliza, pero no te he visto, ella va a tocar, ¿vale? Levanto un poquito de ejercicio a la cabeza levanto ella, a ver, a ver, a ver, el Eh, la a ver, a ver, a ver, a a a a no me las canciones pero no De la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 ¿Por yeah, no se puede